Soñar con culebras Soñar con culebras puede variar su significado según la actitud del animal en el sueño. Si sueñas con culebras agresivas, puede estar relacionado con intimidad, mientras que las culebras tranquilas están más relacionadas con la sabiduría. También va a depender de cómo te sientas al despertar, ya que no es lo mismo amanecer tranquilo después de soñar con culebras que despertar con miedo y ansiedad. Soñar con víboras El significado de soñar con culebras puede variar según la especie, en este caso, soñar con víboras se relaciona a las decepciones y a los engaños. Soñar con serpientes verdes puede ser un indicador de cambio, de maduración personal y de buena fortuna. Además, cuando un color se manifiesta en los sueños a través del subconsciente, quiere decir que está expresando un sentimiento oculto relacionado con esa tonalidad. Soñar con serpientes negras. Cuando aparece el color negro en tu sueño, puede significar que no estás usando el razonamiento correcto en tus decisiones o relaciones. Quizás se deba que no mantienes un sano equilibrio entre lo emocional y racional y que eso te pueda llevar al fracaso en tus relaciones. Soñar con serpientes amarillas. Te advierte peligro, preocupaciones o una traición. Soñar con serpientes pequeñas El tamaño del animal también puede cambiar el significado del sueño Pues si las serpientes son pequeñas puede estar indicando que tienes un pequeño malestar Que no te deja disfrutar tu vida como deberías Soñar con serpientes en casa No es lo mismo soñar con serpientes en su hábitat natural que dentro de casa, así como tampoco tendrá el mismo significado si la serpiente es grande o pequeña, verde o amarilla. En este caso, soñar con serpientes en casa puede ser una señal de sentimiento de desconfianza o inquietud hacia alguien, pues puede ser que un familiar te está traicionando o de que tal vez se aproxima alguna dolencia física y que debes estar alerta ante cualquier anomalía. Soñar con serpientes que te atacan Si has soñado que te atacan una o más serpientes, puede ser que signifique una disputa inminente o que debes enfrentarte a algo que te da miedo y que has llegado el momento en el que ya no puedes huir más de ese problema y que deberás tomar una difícil decisión en tu vida. Soñar con una serpiente en el agua Indica que ves a alguna persona en tu vida como misteriosa o poco confiable o sientes que esa persona te oculta algo y quieres saber qué es lo que sucede.